El Alfa y un fanático en uno de sus conciertos, señores. Eh, los fanáticos de todo el mundo son locos con el Alfa, el jefe. Bueno, un gran susto se llevó el artista urbano dominicano, el Alfa. Ahí vemos el video cuando un fanático saltó espontáneamente al espectáculo, al escenario en momento de su actuación durante uno de los conciertos en Florida. ¿Verdad que sí? Eh, amable. Entonces, en el video ya vimos cómo el artista, tras la primera prisión, tras el primer susto, luego comparte con el fanático que después lo separa el seguridad del artista. Pues, sin embargo, el artista urbano lo hizo regresar al escenario, lo que provoció la emoción del público y ahí pues siguió compartiendo con él. Es de Honduras el muchacho. ¿eh? Vamos a escuchar un poquito del video. dirty. Acto eh, de humildades, de, ah, del sí, alfa, es, a, a lo que critican. Tú sabes mucho, quién ¿verdad? hace mucho eso cuando se les suben fanático a Noel también. A Noel, a Noel, lo, a Noel lo, lo, lo deja ahí cantando. Son de no, tu artista que le gusta no, interactuar no lo, con no el no público. Que deben cuidar de al artista. No, eso eh, está porque, bien, bien lo que eso, hizo Blas, porque eso es su trabajo. ¿tú eso es igual que en la discoteca a veces que, que hay seguridad, seguridad. Que te dice no, espérate, te caemos. No, como de eh, eh, eh, psicote. Guaidó calle, calles. <risa> que vienen mañana para acá de nuevo. Vienen mañana. Mañana, mañana ya tú sabes. Que mañana ahí pasan ellos de fuego, no vamos a trompar. Ya, ya sabes. Está está me está pueden ahí. dar ellos mucho, pero cuando yo le deje bajar mañana, una mañana a los brutos. Si ven, mañana, <risa> mañana si ven a, a ella ya va a <risa> <risa> no, Señores, vamos, no, no, y esto, eh, eh, esto hay que cuidar a los artistas. Y ya el alfa está que es y Ecuador, todo, todo el mundo. Claro. Todo el mundo vuelto loco con esa canción del Alfa y, y lo van a ver, fanáticos de eso es bueno. Yo creo que el, el Alfa, el Alfa lo único que le falta está en Villa del, del Mar. Sí, solo. Aunque ella ¿Eh? estuvo en Villa del Mar con el Bad Bunny, pero ahora con una presentación solo. ¿Solo? Sí. Exactamente. En la quinta vergara En la quinta que, que No van a hablar de eso, eh, Tanto sí, que lo critican. Sí. sí, sí, sí. Tienen que hablar de eso.